La Compaña es un cuento trágico de Emilia Parto Bazán. Cometerra. La noche en que acontece este cuento distrae a su nieto contándole que la Compaña o hueste es una legión de muertos que dejando sus sepulturas llevando cada cual en la mano un cirio, cruzan la montaña allá a lo lejos. Vamos a oír el cuento. La Compaña Un cuento de Emilia Pardo Bazán Invierno Después de un día corto, lluvioso y triste, la noche es clara, de luna. La helada prende en sus cristales, resbaladizos y brillantes como espejos. El agua de las charcas y ciénagas, y en la ladera más abrupta de la montaña, se oye ubear de lobo hambriento. Desde la casucha del rellero humilde, la llama de la ramalla de vino derrama la dulce tibieza de sus efluvios resinosos y el glú-glú del bote conforte al estómago engañando la necesidad, pues el pobre caldo de berzas sólo mantiene porque abriga. Desviada de la aldea por el soto de los altos castaños, Próxima a la iglesia y al cementerio, la ruin casuca de la vieja señora Claudia, alias. Cometerra, porque en su juventud enmascaba puñados de arcilla del monte Couto, también siente el bienestar del cariñoso fuego. Todo el día, calándose hasta las médulas, ha trabajado su nieto, Caridad y el brazado de ramalla y la leña todavía húmeda y la hierba que, rumia la becerrita roja, él se las ha agenciado. No preguntéis dónde. Quien no tiene bosque ni pradería suya ha de merodear por tierras de otro. ¿Qué señor le arrienda un lugar a un mocoso de quince años, hijo de un presidiario muerto en Ceuta? El colono ha de ser libre de quintas casado y de buena casta. Valiente adquisición, la de aquella bruja que pedía por las rentas una espiga de maíz o una corteza mohosa, y la de aquel galopín que no dejaba en los términos de la parroquia cosa a vida. También hay clases en la aldea, y los hijos de dos o tres labradores de los más acomodados de pan y puerco, se la tenía jurada caridad. Porque puede pasar el esquilmo de la rana y del tojo y hasta el apañar hierba linderos que no tienen dueño, pero arrancar la patata ya en sazón o desvalijar un panel de horreo. eso son palabras mayores y como le pillasen, guarda el escarmiento. Caridad, entretanto, traía a casa bien repleto su paje de mimbres. Aquel día formaban el botín golpe de castañas maduras, bellotas y presa extraordinaria, tres o cuatro hermosos huevos frescales. Cuando tenía suerte en su casa de víveres, la abuela le pagaba también inagotable repertorio de consejas, tradiciones y patrañas cometerra acurrucada en el rincón del lar mientras con mano temblorosa pelaba las patatas y desgarraba las espigas rubias, hablaba, narraba, ensartaba sus cuentos de mil mentiras. Y caridad no conocía otro goce. Las historias de la abuela eran a la vez su única escuela y su único teatro, al pasto de su imaginación virgen, fresca, insaciable, de chiquillo que no sabe leer, y que presiente la novela y la poesía identificándolas en su ignorancia con la vida y la realidad. Tal vez en aquel precoz, Enfermizo desarrollo de la fantasía influyese el mismo aislamiento a que le condenaban sus menudos latrocinios y la azarosa suerte, y las fechorías de su padre. Es lo cierto que Caridad creía, puño cerrado, que es creer, veía. El mundo triste y agorero de la vieja mitología galaica le rodeaba a todas horas. El miedo a lo desconocido encogía su alma y derramaba hielo de mortal pavor en sus venas, atrayéndole, sin embargo, con misterioso atractivo, llamándole. Temía y deseaba la aparición sobrenatural, y mientras sus manos mecánicamente cogían lo ajeno, su espíritu inculto sentía el escalofrío del mundo. en Esta noche de invierno, cercana ya la vigilia de los difuntos, Cometerra explica a su nieto lo que es la compaña o hueste. Es una legión de muertos que, dejando su sepultura, lleva a cada cual en la descarnada mano un cirio, cruza la montaña allá a lo lejos, visible solo por la vaga blancura de los sudarios y por el pálido reflejo del cirio del falleciente. Hay del que vea la compaña. «¡Ay, del que pisa la tierra en que se proyecta su sombra, si no se muere en el acto, la vida se le secará para siempre a modo de hierba, como cortó la foz. Quebrantando sin fuerzas, tocado de extraño, mal, contra el cual no existen remedios, irá encaminándose poco a poco a la cueva, porque la hueste recluta así a los que encuentran el camino». Los en sus filas, refuerza su ejército de espectros. Infeliz del que ve, la acompaña. En su pobre y frío lecho de hojas de maíz caridad, se revuelve pensando en la fúnebre procesión. El fuego del lar se ha extinguido. La abuela, ronca, currugada a pocos pasos, escucha fuera el cañiz del lobo, y la queja casi humana del mochuelo. La tentación es demasiado fuerte. De seguro que a estas horas desfila por el monte, En doble hilera de luces la gente del otro mundo. Verla, caridad, no se acuerda que verlas morir. Quizá no le importa. El apego a la vida no nace temprano, El arbolillo sin raíces no se agarra a la corteza terrestre. El miedo en caridad es como un espasmo. Su alma estremecida teme y desea a la vez. Y deslizándose de la dura cama, a tientas va hacia la puerta, abre el cancel, se asoma y mira. Velada la luna ante... Esplendente por nubarrones de trágica forma, negrísimo, los objetos aparecen confusos, las manchas de la arboleda se pierden entre la tuvierza gris de la lejanía. Caridad. Tiritando, echa a andar en dirección a la iglesia. Sin darse cuenta del porqué, supone que la hueste ronda las tapias del cementerio. Lo singular es que... Al ir en busca de la procesión de las almas el chiquillo tiembla, sus dientes castañean, sus pupilas se dilatan, su sangre se cuaja, su corazón por momentos cesa de latir. Y, sin embargo, anda, anda, anda fascinado ansioso pisando la escarcha con descalzos pies amoratados y rígidos. Allá, donde se alza el muro del Campo Santo una claridad difusa, unos campos de luz verdosa le llaman, con palpitaciones de mortaja flotante y con humaradas de circo que se extingue. Allí está de seguro la hueste. Ya cree verla, verla distintamente y hasta escucha reprimidos sollozos, ahogados gritos que pueden confundirse con la ironía de la carcajada brutal sin transición, sin espacio a decir Jesús, a llamar a su madre como la llaman los heridos de muerte. Caridad se desploma. A un mismo tiempo le ha partido la cabeza un garrotazo y le ha abierto la garganta el corvo fino de una céltica bizarma, que a la vez se desagüella sujeta a la víctima. La sangre, caliente, se coagula sobre la helada superficie del terruño. Los mozos se retiran, dejando tieso allí al ladronzuelo y murmurando, serios ya, porque no habían pensado ir tan lejos, si hubiesen ido a no mediar en el mosto nuevo y la vieja caña. Quedas escarmentado. Fin